Saludos jóvenes cómo están todos sean bienvenidos una vez más a este canal anatomía educando para el futuro el día de hoy tendremos este tema de irrigación estaremos hablando de la arteria mesentérica inferior este es un vaso sanguíneo muy importante que está destinado para la irrigación de la parte izquierda del colon dígase la parte izquierda del colon transverso el colon descendente, colon sigmoidio y el recto estas son las estructuras principales que estarán irrigadas por este vaso sanguíneo. Así que disfruten de este contenido, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Sin más preámbulo, comenzamos. Con relación a este vaso sanguíneo, que es la arteria mesentérica inferior, recuerden que este es un vaso sanguíneo que se va a originar a nivel de la aorta abdominal. Una rama visceral impar que se origina en la cara anterior de la aorta abdominal a la altura de la tercera vértebra lumbar. Este vaso sanguíneo lo podemos encontrar justamente debajo de la tercera porción del duodeno, que es esta que se evidencia acá, y esta porción del duodeno va a estar separándola de esta que se ve acá, que es la arteria mesentérica superior. Es muy importante tener esto en cuenta. Bien. En cuanto a su dirección, esta arteria mesentérica inferior, luego de que se origina de la aorta abdominal, se va a dirigir inferior y a la izquierda. Esta va a ser la dirección de esta. ¿Qué sucede? Esta va a emitir ramas colaterales. Dentro de ella podemos mencionar esta que se evidencia acá, que es la primera rama colateral, que se llama arteria cólica izquierda. Recordar acá que esta arteria cólica izquierda va a emitir una rama ascendente, y también una rama descendente. Esta arteria cólica izquierda, que es la que evidenciamos a este nivel, va a emitir, como mencionamos, una rama ascendente. Aquí podemos decir que la rama ascendente de la arteria cólica izquierda es una rama que irriga el colon descendente. Es lo que tenemos acá descrito. Pero también vamos a evidenciar acá esta rama que es conocida como arteria marginal. Esa arteria marginal, en este caso... Ayudará a formar un arco, valga la redundancia, llamado arco marginal de Drummond, y aquí podemos evidenciar lo que se está señalando, ese arco marginal. Por ejemplo, aquí podemos ver parte de la arteria cólica derecha, la cólica media, y esta rama que es de la cólica izquierda. Ahí ayudan a formar ese arco marginal o arco marginal de Drummond. ¿Qué sucede? Vamos a tener acá que esa rama ascendente de la arteria cólica izquierda se va a unir con esta rama que se evidencia acá, que es la arteria cólica media, específicamente la rama izquierda de la cólica media. Se van a unir y aquí hay un punto importante de unión donde estará uniéndose la arteria mesentérica inferior con la arteria mesentérica superior. Es decir... Una rama de la mesentérica inferior, que es la cólica izquierda, y una rama de la mesentérica superior, que es la arteria cólica media. Entonces, aquí hay un punto importante de unión entre esas dos arterias. Ahí ayudan a formar un arco conocido como arco de riolano. ¿Entendido? El famoso arco de riolano que ayudará a irrigar acá la parte izquierda del colo, transverso. Eso es importante tenerlo en cuenta. Seguimos acá, señores. Vamos a bajar aquí y aquí tenemos... Un tronco, llamado el tronco de las sigmoideas. Estas son las arterias sigmoideas. Tenemos la arteria sigmoidea superior, sigmoidea media y sigmoidea inferior. Estas arterias del tronco de las sigmoides recuerden que también se origina de la arteria mesentérica inferior. Estará, irrigada, estará destinada básicamente para la irrigación del colon sigmoideo. Y miren acá que se van a estomosar con la rama descendente de la arteria cólica izquierda. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué sucede? También vamos a tener que la tercera sigmoide, que sería la sigmoide inferior, va a estomosarse, aquí podemos ver, con la rama terminal de la mesentérica inferior, que es esta, que es la arteria rectal superior. arteria rectal superior o hemorroidal superior. Esta viene siendo la rama terminal de la arteria mesentérica inferior. Muy importante tener acá en cuenta. Esta tiene un trayecto inferiormente a lo largo de la porción superior del recto y va a anastomosarse con ramas. ¿De quién? Las hermanas de ella, que son las arterias rectales media y rectales inferiores. Esta va a irrigar básicamente los dos tercios superiores del recto, ya la rectal media y la rectal inferior. La media, recordar que es rama de la ilíaca interna o hipogástrica, y la rectal inferior, esta es una rama importante de la arteria pudenda interna. Entendido, esto es en cuanto a lo que ustedes tienen que saber con relación al territorio de irrigación de la arteria mesentérica inferior y cuáles son sus diferentes ramas, tanto colaterales como rama terminal. Así que nos vemos en un próximo video, suscríbanse a este canal, activen la campanita para que les lleguen notificaciones, queden bien.